31 de enero de 1813. Asamblea, año 13. El segundo triunvirato logra la concreción del Congreso Constituyente postergado desde 1810. Tenía por finalidad declarar la independencia. Sin embargo, su primer presidente, Alvear logró frustrar dicho objetivo en salvaguarda de los intereses de Gran Bretaña, que convertida en aliada de España contra Napoleón, se oponía a la revolución en América.